No inimoche, José y Hichan al tepe ahimatea, Pilatos y Gawelma que, que y cuerpo Jesús y que toca. José no y Jesús, mas y a y a judíosme. Pilatos y que, xtakasan, y, que, Pilatos, que, huelga huelga que huelga y cuerpo Jesús y Juan José y no, no y no Jesús, y no y Juan Jesús, y que podemos y y Nelisto y gamir y aloes. y la José y la Nicodemo, que y cuerpo, Jesús, y la químilos y es y escacalisto y la Quien y la quita que chihuayas y la quitocas Un pa' que Jesús y Pan cruz, o no ya sea huerto, y pan huerto, o no ya sea animas, y la can y la quitocas. Ompa aquí que y cuerpo jesús y no anima chapo na o no ya y igualpegua y no un días cuando me capítulo 20 y pan Domingo maría magdalena ya que quizás pasan po santo cuatacomio y guquita yquitao ya anima de chapo igualamo los yaqui uno simón Pedro igual se discípulo y noye jesús que pues Iwan kichlike. Kich te que ha to te compa kang uno ya ipan ani mah te chapo. Iwan inang atik matik kang ki wega ke. Pedro Iwan discípulo ya ca ka uno ani de te chapo. Yo mestime me mo sentalo ti ahi. E Sevo mo talo más ni manín ke Pedro. Iwa mah achi to ca uno ani de te chapo. Iwa motolo yo Chile. Iguan quita iga un pa' uno chocolme, y que aquí me listo Jesús. E in un discípulo allá cala este ta'iste. Iguan Simón Pedro hace no iguan cala y pan anima te chapo. Yes, no quita iga un pa' uno chocolme. Iguan chocol yes, iga ki, kwa, ki, mi lo, que aquí Jesús. Aya ay, o no ya se can iguan set Totolme, y yo que aquí me cala y pan anima te chapo, set discípulo ya to hace. Iguanquita no y es mucho y guanquicredo. Pues haya que entender guayas yes, y esquistó y está todo Dios, y Jesús os paisas camictos. Igual no me discípulos me ya que se echame. Eh, María chocatica y fuera y tenos ánimas de te chapo, igual y todo cha, los y gatachas ángeles me y este hijcat y totolme, escanquitalcas y cuerpo. Jesús, se guapan, y guan se yixitan. Ángeles me tatastanque. Inté, te higa no te cato. Y es quisto. Higa quihuiga que no teco, y guan anigmaticanqui caguato. Tami quisto jinin, cua tacha y te postapa, un paquita Jesús. he allá que Jesús. Jesús quitastan. te higa Ayes, ah, tikemo, gua. Y es quisto, aunque ya yes, guaya huerto, y No co, si tikuiga, ánima, chinehil, cantica, guato, y gamañema ni quiti. Y guan Jesús, quil. María. Y es y guanquil, pan hebreo. Raboni. Y es quisto, neque, tamachani. Jesús, quisto y que haya ni o no nota ya igual chiquillo no y o no nota igual amotas no amezwa no dios igual me no amo dios igual maría magdalena ya que que el tito de cipuloma y ni nikita toteco y guanquillis que no chiesto